Hola amigos, eh, aquí tenemos preparado un nuevo video Perdón si suena ahí el, el, el, el chat, es este que lo tengo abierto eh, Tenemos que darle seguimiento Tenemos que darle seguimiento A eh, el video que yo había subido Donde en grupos de WhatsApp estaba circulando Una información sobre un suboficial Un, un, un militar, no sé qué rango tenga con decirles que en Costa Rica no hay ejército, entonces no sé qué, qué, qué, qué rango es que tenga. Que se había matado por Omega Pro. Lo primero que yo dije en ese video es que no sabía si esa información era cierta. Pero ese video lo hice con el propósito de mostrarles a ustedes la, eh, la calaña que son ese tipo de líderes. Que toman ese tipo de información de que una persona supuestamente murió para eh, alarmar a la gente y decirles, vean, por culpa de la desinformación, por culpa de esos youtubers, que hablan mal de Omega Pro, es que esta persona se, se mató, eh, cosas por el estilo. Ahora bien, ahora una vez que yo subí el video, esta misma persona llega y se lava las manos y dice, no, eso no era cierto. Esa persona se, sí se había matado, pero no sabemos si es por Omega Pro. Entonces, para que ustedes vean, la desinformación, el tipo de calaña de personas que ustedes están siguiendo y quiero que escuchen este audio, no voy a hacer cambio de cámara, no vaya a hacer que eh, que se vaya a ver ahí el, el número de, de la persona que me está pasando información quiero que escuchen Hágale Palermo, hágale Paolo, hágale Paolo está todo tu derecho, tú eres el administrador personas que le escriban de otras, de otras empresas está en la autorización de eliminarlo porque eh, ya tuve un caso aquí ya tuve un caso aquí en este grupo de whatsapp gracias que por el interno de hecho esa persona no lo sabe <ríe> pero en el momento que estoy grabando este video estoy nuevamente dentro del grupo de whatsapp no me eh, lo... con otro número obviamente me lo hicieron saber aquí había un, un, un, un infiltrado acá un youtuber y con los audios que yo publiqué, se hizo una página. Se hizo una página, un video, no una página. Se hizo una página y lo lanzó a, a su página, él de YouTube. Al canal de YouTube, vamos a traducir el idioma que se entienda. Diciendo que, que un su oficial se había, se había suicidado por Omega Pro. Cosa que él mismo fue el que dijo eso. Y ya vamos a verlo el, el fragmento de audio. Sí. Si yo dije, solamente dije, al parecer. Si yo solamente dije, al parecer. Vamos a ver si esto es cierto, señor. Que supuestamente dicen que, que fue por la compañía, pero no tengo, no hay, no hay una fuente humana que la haya confirmado. No se sabe por qué haya sido que se haya matado. Sin embargo, en el audio que ustedes vieron en el video anterior, el toma esta Información se apropia de esta información y dice que fue por Omega Pro. Y dice que esta persona se mató por culpa de la desinformación, por culpa de los youtubers, por culpa de todas estas personas que abran en contra de Omega Pro. Cuando en realidad él mismo sabía de que esta noticia era falsa. Entonces, eso es para que ustedes vean que sus propios líderes, me faltan comillas para ponerles a esta palabra, sus propios líderes, están haciendo fake news para apoyar sus argumentos. Escúchenlo. Sea lo que sea, pues la persona, pues, eh, un militar que sí se suicidó, pero no se sabe si fue por la compañía o no. Entonces, pero ah, es... pero eso él no lo dijo en, la, en, en el audio. Un militar por ahí que sí se suicidó, pero no sabemos si fue por la compañía o no. Ah, pero él tomó esta información para hacer valer de que era por culpa de... Eh, de, de... De la gente que estaba ahí desinformando. Él tomó esta información para eh, hacer sus artimañas y hacer valer sus argumentos. Entonces, para que ustedes estén atentos a la información que les están dando sus líderes. Vean que aquí él se está lavando las manos. y Lo hizo con intención y colocó eh, un video por él. El... Ahora sí un video, ya no es una página, ahora es un video. Facebook diciendo que... Un video por el Facebook. Un video en YouTube que haya sido por omega pro entonces me tocó él me lo eliminé y son gente que se que viven de esto ellos viven de la ojalá viviera yo de youtube pero no yo tengo mi trabajo redes sociales para poder atraer seguidores eso es lo que ellos hacen ok escuchemos nuevamente esta, pa esta parte como esa familia buenos días con... Deme un momento. que fue por la compañía pero oigan, oigan esa parte sí. Si yo dije, solamente dije, al parecer, que Al parecer. supuestamente, dicen que, supuestamente que fue por la compañía, dicen que fue por la pero compañía, pero no tengo, no hay, no hay una fuente humana que la haya confirmado. Pero no hay una fuente humana que la haya confirmado. Ahora bien, vamos a escuchar el audio que salió en el video pasado, que fue el que yo dije, el que yo puse en mi video. Bueno familia, déjenme eh, adelantarlo, creo que es como por el minuto... Como por aquí. Escuchémoslo desde aquí para que ustedes pongan atención. Yo, la mejor solución fue buscar la herramienta. Por aquí. Me, está, me comentó un sargento primero. Me comentó un sargento primero. O sea, a él le están diciendo de fuentes del ejército esto. Que un compañero, un sargento mayor del ejército. Que un compañero, un sargento mayor del ejército. Se suicidó. Se suicidó. Eso lo está como diciendo el él. Simple hecho de que escuchó. Eh, que Omega Pro se cayó, la mejor solución fue buscar. Vamos a ponerlo de nuevo de, para que ustedes de vean de que yo no estoy manipulando la información, y es este señor. Ahí dejó las pollas. En fin, la conclusión tos. fue que eh, eh, me, está, me comentó un sargento primero que un compañero de un sargento mayor del ejército se suicidó porque, como el simple hecho de que escuchó eh, que Omega Pro se cayó. La mejor solución fue buscar la herramienta de... Vean que el que mencionó Omega Pro fue él. Esta persona tomó una información, un audio que se encontró por ahí, para decir, él se mató por culpa eh, se mató por culpa de la desinformación, por culpa de la gente que está hablando Omega Pro. Él fue el que dijo eso. De matarse. Y ahí dejó la esposa, dejó a sus hijos. Oigan. Con el dolor... Y sabiendo que la compañía ahorita en esta semana ya la plataforma ya está lista para trabajar. Es muy duro Vuelo, Lardo, escuchar venga, historias de esta de, de esta magnitud, pero desafortunadamente es por, por la mala información. Oiga. Porque como lo hizo mi líder Abigail, se dejan llevar por, por, las, por las personas que no hacen parte de la compañía y simplemente se dejan, dejan llenar de bombo de la cabecita. ¿Ven y lo no, que señor, él mismo está ya, diciendo? Vean la manipulación de ese señor. Escuchen a las personas que están en la compañía, no escuchen a nadie más, porque siempre... Después de que él hizo ese audio, salió diciendo todo lo contrario, salió lavándose las manos. Entonces aquí podemos ver la calidad de líderes que hay detrás de esta compañía. Gente que se aferra, se agarra de información falsa. Para hacer valer sus argumentos, como no tienen argumentos que se, que se basen en absolutamente nada sólido, no tienen argumentos que se basen en nada real, en nada creíble, tienen que buscar este tipo de información falsa. Cuando yo hice este video, cuando yo saqué a la luz estos audios, yo dije, lo primero que dije es, no sé si esta información sea cierta o falsa. Y ustedes pueden ir a mi video y revisarlo. Ahí está mi video público. Lo que quise enseñar y lo que quise mostrar es la manipulación. Hasta ese momento yo también pensé que esta noticia era, era cierta. Hasta, es, hasta ese momento yo también le creí a este señor. Estaba con mis dudas, pero digo yo, y voy a creerle. Pero vamos a ver cómo hasta ese momento yo pensaba que era real. Y yo pensaba que estaban... Realmente tomando información, lo más vil, lo más bajo. Tomando información de alguien que había fallecido. Y estaban manipulándolo. Estaban haciendo creer a la gente que fue por culpa de los... Eh, de, los de los youtubers, de la gente que mal informa. Gente. Y esto es algo que realmente pasa. Esto es algo que realmente sucede dentro de los esquemas Ponzi. Mucha gente... Se mata, ya lo, hemos, ya lo he visto. Mucha gente toma la justicia por sus, por sus manos y matan a sus líderes. Estas son cosas que realmente suceden. Y hay miles de noticias en muchos esquemas. Aquí en mi país ocurrió el caso de que intersectaron a un líder de un esquema que ya hace muchos años eh, se robaron mucho dinero. Lo intersectaron en la carretera y le prendieron fuego al carro con la persona adentro. Y esto es algo real, esto es algo que pasa. Para que ustedes vean toda la manipulación que hay detrás de esto. Y para que ustedes vean de que cuando esto pase no es realmente por los youtubers. No es realmente por las personas que están hablando. No es realmente por los periodistas ni por los canales de televisión. Todo esto sucede porque la gente se decepciona. Todo esto sucede porque la gente creyó y jugaron con sus ilusiones. Gente, esto es todo. Nos vemos hasta el próximo video.